Pues bienvenidos a Nonoalco, es el primer pueblito después de Sacolipan. No bueno, creo que este ya es el final casi. Mira, sí, niño, ojalá algún día sea biker irresponsable, que sea biker responsable. Pues tan fea la carretera ya no está como otros días Porque por ejemplo aquí la arreglaron Pues sí, no está muy chida que digamos Pero pues ya no están llenas de huecos Toda esta parte es de la mina Creo que ahí se alcanza a ver la minera de no <risa> es Nonualco ¡Auch! ¡Me tiene un hueco! ¡Con mi due! ¡Con autobús esta fue la primera ruta que hice cuando agarré moto la primera vez las primeras veces vine por este lado fue la ruta más larga después me empecé a ir a Huejutla a Tamás Unchale a San Felipe-Rizatlan y pues mi ruta más lejos ha sido agua que pues no teníamos cámara para grabar entonces pues no pudimos grabar ¿no? Pero, ahí tenemos pedacitos de video en el canal pero se queda en mis indies este You can't gonna kill this alone for my insight for him. You know I wish to be, Allah a baby, or... peligro, 100 metros. Oh. Pues hasta el momento no se ve que vaya alguien. Seven years of. My stone. Aquí también estaba feo. <coughs> ¿Quién dijo que las motos pequeñas no pueden hacer viajes largos? Así que cualquiera que tenga una moto pequeña y tenga la ilusión de hacer un viaje, pues agárrese.